Trece residencias en Euskadi gestionadas por una empresa detrás de la que hay fondos buitres Domusby podrían estar llevándose comisiones por derivar personas fallecidas en residencias esto puede ser un escándalo no se cuida la vida sino que se gestiona gerencialmente la vejez es sencillo negocio con la vida especulación con la muerte la dependencia es el nuevo nicho de mercado eh, así que se compran locales se dan fondos buitre y a facturar. facturar que este esta ere, zure aipatzen dituzun, El gobierno Vasco tiene un, una figura que se llama la alta inspección, que es la encargada de velar porque las administraciones cumplan su papel. Baina, hereduada, heredua da. Behar duguna, da publicación, da privatización, da carrenada, un falta. Escándalo a eta precaria Y hay varios datos, ¿no? Las cifras de personas muertas no, no son las mismas si las da las diputaciones o las daos aquí de Los resultados de las encuestas de satisfacción no son lo mismo si las hacen las asociaciones de familias o si las hacen las diputaciones. Las trabajadoras llevan años denunciando la precariedad de sus condiciones. Las asociaciones de familiares como Babestu, Guipuzcoa, o incluso el movimiento de pensionistas llevan pidiendo tiempo que se les atiendan y que, y que se atiendan sus demandas y no se les atiende. Las mociones y propuestas que presentamos desde nuestro grupo en juntas generales y aquí mismo, son rechazadas una y otra vez y vienen con propuestas muy concretas. La gestión de las residencias por las diputaciones, tres modelos distintos, tres disparidades de criterios, desconfianza y el liderazgo del Gobierno vasco en toda esta situación ausente. Megira, ¿quién cuida? Que cuiden ustedes. Que cuiden las instituciones públicas, que cuiden dignamente con condiciones, con derechos, lucro eta negocio gabezaindu, tuintas unes eta modo público anzaindu, cuiden sin hacer negocio, cuidar es también política.